Dramaturgo puertorriqueño Manuel Méndez Ballester, martes a las 7 de la noche, por WIPR y PRTV Plus. WIPR y los cantores de Bayabón. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes Puerto Rico, nuevo comienzo de semana y una nueva oportunidad de ganar con lotería electrónica en esta Navidad. Soy Madeline Ortiz y estaré con ustedes hoy lunes 12 de diciembre de 2022 para presentar los sorteos de Wild Ball, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 que usted ha hecho sus favoritos.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 Se llevó 100 mil dólares con una jugada automática de Power Play que fue vendida en Florida Bakery en Ponce. Que disfruten mucho su premio. Y para esta noche se juegan 124 millones de dólares en el Powerball, así como lo oye. Mientras que el Loto Cash tiene un acumulado de 590 mil dólares que te los puedes llevar en un solo pago para tu casa. Al igual que la doble revancha que está en...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 El número ganador de, de Pega 2 es el 4-5. Repito, el número ganador de Pega 2 en la tarde de hoy es el 45. Ahora pasamos al Pega 3. Mucha suerte Puerto Rico. El número ganador de Pega 3 comienza con el número 0. Segundo número. Repite el 0. Tercer número. Es el 7. El número ganador de Pega 3 es el 007. Repito, el número ganador de Pega 3 en la tarde de hoy es el 007. Y ahora concluimos con el Pega 4. Este boleto en mano, mucha suerte. Allá en casa donde nos esté sintonizando. El número ganador comienza con el 3. Segundo número. 1, tercer número, 7, último número del Pega 4 es el 3, el número ganador de Pega 4 es el 3173, repito, el número ganador de Pega 4 en la tarde de hoy es el 3173. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Para más información, entren a nuestra página oficial, loterías de .pr .gov. Nos vemos a las 9 de la noche con otros sorteos de Lotería Electrónica. Que tengan una excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. WIPR y los de Aquí estamos, es presentado por Mirta de Perales. Cualquiera que sea tu problema de belleza, Mirta tiene la respuesta. fit Recetas, Nutrición, Salud. Y Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante de órganos y tejidos en donevidapuertorico.org